vamos a hacer nuestra cápsula de las monedas al lugar al que vamos este vamos a explicarles ahorita de las cuven, monedas cubanas eh, cómo se maneja porque si sí, no está tan fácil eh, hay dos tipos de monedas una es el que llama pesos convertibles que son estos uh -huh. y aquí dicen pesos convertibles y otra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 Este es de a uno. Este es un uh -huh. un cook, le llaman cook. cook. Sí. Este es billete de un cook. Estos son 10 cook. Para que se den cuenta el salario mínimo, ayer nos dijo el, el taxista que son 15 10. Son 10 cook al mes de lo que, de lo que este, cobran, Y aquí pues la gente también pide en la calle te van pidiendo dinero y pues ayer le di, le dimos un, un cook que es un dólar, que este bueno pues esto tardarían pues casi este tardarían en juntarlo no. Estas son las monedas. Ah, un tip, este, es de que, bueno, si vienen, pues ya no cambien por muchos pesos cubanos y van a estar en las zonas más turísticas, no les conviene. Más bien, este, traigan los pesos convertibles, aunque son más caros, pues es lo que todo el mundo va, va a aceptarles y cambienlos en el aeropuerto, porque luego uh -huh. es complicado cambiarlos en otros lugares. De hecho, lo confirmaremos, pero creo que fue más, más barato el tipo de cambio en el aeropuerto que incluso aquí en el, en el centro de La Habana. Sí. Bueno, saludos y seguimos informando. Estos son de 25 centavos este es de un cook esta es de 5 centavos no se ve. y la última que tenemos de 10 centavos Sí. este fue nuestro video con la moneda o los billetes cubanos adiós eh, después tenemos Órale. Este que es de 59. Trae a miguel alemán 59. en los billetes Oh, no sé quién es este, no, este, Mauricio Garcés, sí. trae a Mauricio Garcés en los billetes. Sí. Uh -huh.